A ver, creo que ya sí. Ahora. Sí, ya, ya. está. Bien. Todo tuyo. Perfecto. No pues, bueno, buenos días a todos a los que estáis por aquí, a los que no, nos veis eh, en diferido. Eh, gracias por acercaros a esta nueva sesión del ciclo Yo sigo publicando. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Durán Álvarez, que es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y eh, como también, eh, bueno, él es arquitecto, técnico y documentalista. Y, y quizá por ese por ese híbrido ¿no? formativo eh, ha trabajado mucho todo el tema pues, que nos va a enseñar hoy, ¿no? de referencia eh, bibliográfica, eh, de estilo, eh, en qué, en qué áreas se usan, qué diferencias hay entre ellos. Como sabéis, aquí hemos hablado ya otras veces particularmente de gestores, ¿no? como Zotero, como Mendeley, estuvo hablando también Mariluz aquí hace no mucho, pero yo creo que la panorámica que va a poder darnos hoy eh, Joaquín, pues yo creo que va a ser muy completa y, y va a ser útil también porque es cierto que aquí es que hay gente de muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? entonces poder ir viendo en qué se diferencian una cita u otra o en qué campos se utilizan, qué diferencia hay a la hora de utilizarlo, es, es tremendamente útil. Así que, Recordaos que estoy oyendo también ese ruido por ahí, apagar vuestro micro y si acaso luego en el turno de preguntas eh, encenderlos, pero por ahora dejarlo apagado. Si queréis dejar las cámaras, eh, yo por lo menos, bueno, no sé Joaquín, pero como, como docente se agradece que se os vea la cara también un poco como retroalimentación. Y nada, le, le cedo la palabra a Joaquín. Gracias por tu participación en este ciclo y, y deseando escucharte, así que adelante. Muy bien, pues muchísimas Gracias. Bueno, primero, Javi, muchísimas gracias por invitarme a Daniel, que no está tan bien. Y, y lo que había comentado es cierto, yo soy un, una especie rara porque hice primero arquitectura técnica y después he hecho eh, documentación. Soy documentalista y mi doctorado ha ido sobre producción científica y mi producción de investigación, mi currículo investigador va sobre producción científica. Yo en todos estos años lo que sí he descubierto es que el, el híbrido ese, el, el compaginar varias cosas siempre enriquece muchísimo. Y lo digo por, por los que estáis aquí, que sois del área de arquitectura e ingeniería, que son unas áreas que siempre han estado muy retrasadas con respecto a otro tipo de áreas, con respecto a investigación, ahora están cogiendo marcha, pero seguimos muy retrasados, pues el, el entrar en este mundo, el analizar, la producción científica existe en estas áreas, que hay muy pocos trabajos sobre ellos, es muy interesante. Y y, y, y y esa hibridación nace siempre, vuelvo a repetirlo antes, que se enriquezca lo que estemos haciendo. Entonces, yo me parece que en ese ámbito funciona muy bien. Yo me acuerdo que estuve en unos cursos que, que hicisteis vosotros el año pasado, donde había alumnos de doctorado de diferentes áreas, y era casi más interesante en eh, eh, eh, los intermedios, donde nos ponemos en contacto eh, eh, un área con, eh, con otra área, que las clases en sí también estaban muy interesantes. Eran sobre, sobre cómo hacer una comunicación en radio, en televisión, cómo hacer una entrevista, pero sobre todo eso. Y entonces, cuando empezaba a escuchar a la gente, en lo que estaba investigando, decía, oye, qué interesante es. ¿eh? Y, y de esas reuniones que eran mm, pequeños ratos, surgieron muchas colaboraciones entre uno y otro. Entonces, me parece que es interesante. Bueno. Yo, en la presentación que voy a hacer hoy, pues casi siempre hablo de usted. Hablo porque estoy acostumbrado a las clases y no es por marcar distancia, es simplemente por el respeto hacia vosotros, ¿vale? Simplemente eso. Y esta clase yo quiero, yo en, en, en estas presentaciones intento descolocar a la gente. ¿En qué sentido? Pues mira, hasta ahora, lo que ha comentado Javi, pues... Con respecto a los gestores bibliográficos, habéis visto unos gestores bibliográficos maravillosos, eh, eh, Zotero con, con Javier Cantón, que lo ha hecho, eh, Mendeley con eh, eh, María Luzcadi, y que los vemos trabajando y son fantásticos, ¿vale? Hacen millones de cosas, están muy bien. Hoy, en uno de los apartados que vamos a hacer, vamos a ver Red Work, que se ha quedado como el patito feo por muchas circunstancias, pero yo lo sigo manejando, esa versión antigua, por lo menos para que tengáis otra visión de gestor bibliográfico. Pero yo, mi idea que quiero que tengáis ahora es que todo lo que habéis visto no sirve de nada. Que los gestores bibliográficos son mmm, programas muy avanzados que te permiten recabar bibliografía e insertarla en un texto. Pero para vuestros trabajos eso no sirve de nada. No sirve de nada si no existe una cosa que sea muy anterior, que es la filosofía de cómo hacer un trabajo de investigación. Y esa filosofía implica que, cuando nosotros nos estamos inspirando en alguna otra fuente, tenemos que saber cómo meterla en el texto, cómo engarzarla en el trabajo que estamos haciendo para que no aparezca como un bloque monolítico que colocamos dentro que ha dicho otro autor. Cuando en las recomendaciones que hablan de los diferentes estilos bibliográficos hay un tema recurrente que es cuando se, cuando se inserta o es una cita, tiene que estar integrada en el texto. Entonces, en vez de ya veremos ahora diferentes tipos de citas, eh, citas denominativas, eh, cita parafraseando, siempre se tiene que tender a parafrasear, es decir, a interpretar esa cita dentro del texto. ¿Significa que cuando yo meto eh, eh, una cita que yo traduzco, no la referencio? Por supuesto que sí, todo hay que referenciarlo, pero vosotros tenéis que hacer esa traducción de esa cita para implicarla, para amoldarla al trabajo de investigación que estáis haciendo. Y eso no lo hace un gestor bibliográfico. Eso no, no lo hace. Exactamente igual cuando eh, metemos distintas citas con los autores. Ya veremos que es la cita, recurrentemente, cuando ponemos esa cita, aunque hagamos diferentes estilos, siempre ponemos apellido y año. Bien, pues también tenemos que amoldarnos para que no aparezca continuamente eso, sino que podamos hacer una cita en donde en el texto pongamos el autor o pongamos el año para que minimizar esa salida a, a, a las citas que existen. Entonces, de esa manera, aunque aparece en bibliografía o en, o en lista eh, eh, de referencia, pero el texto es un texto homogéneo para trabajar. Y vuelvo a repetir, eso no lo hace un gestor bibliográfico, eso tenéis que hacerlo vosotros, ¿entendido? Independientemente, aparte de los gestores bibliográficos, funciona muy bien, cuando veamos eh, los estilos, eh, os diré que mm, estilos bibliográficos hay miles, por cada revista, por cada editor, porque cada congreso establece unas pautas independientes con respecto a ese estilo. Entonces, aunque los gestores sean muy buenos, a vosotros os tocará después empezar referencia a referencia y cita a cita a adaptarlo a, la, a los parámetros que, que nos den por ahí. Entonces, esa idea tenemos que tenerla. Otra cuestión que tenemos que tener clara es que, aunque sepamos hacer bien una cita, una cita no sirve de nada si hay elementos que yo no conozco eh, cómo se mete. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hacemos un registro de autoridad, ese registro de autoridad, cuando eh, cuando eh, ponemos un nombre de una persona, de una institución, tenemos que saber cómo se hace. Es decir, tenemos que entender mmm, cómo se pone, si, si aparece en el nombre un D, si se pone en la parte del nombre el nombre de apellido, todas esas cosas que la vamos a revisar también un poco por encima, cómo se hace. Si me aparece... El, el, el nombre de un autor de diferentes formas, cuál es eh, la forma que tengo de registrar. Y eso no aparece en el gestor bibliográfico, eso tenéis que realizarlo vosotros. De, de, por eso digo que todo eso, en eh, los gestores bibliográficos son muy importantes, pero lo más importante es que vosotros cogáis ritmo y sepáis cómo realizarlo. ¿Eso es difícil? No es difícil, es muy fácil. Cuando Dariel me, me invitó a que diera una charla sobre esto, sobre estilo bibliográfico de referencia, pues, claro, en el primer instante entré en pánico porque cuando pensé, bueno, de los mil y pico estilos biográficos que, por ejemplo, aparecen en el note si veis la lista aparecen 1.200 y trescientos ¿qué hago? Entonces, ¿qué he hecho? En, en este tiempo lo he estado preparando. He cogido cuatro o, o, o cinco estilos bibliográficos y lo he puesto comparando unos con otros para que veáis que al final es siempre lo mismo. Es decir, que aunque parezca que son es muy complicados y cada uno tiene unas normas distintas, no es verdad. Cojamos APA, cojamos MLA, cojamos Chicago, cojamos Harvard, vamos a irlas comparando unas con otras y os daréis cuenta que al final es siempre lo mismo. Que tenga una coma más, que tenga una coma menos, que en vez de poner el apellido ponga el nombre, que en vez de una coma tenga un y coma Pero la filosofía siempre es la misma. Entonces, también esta clase quiero que os deis cuenta que nos da igual el estilo que, que nos lo pidan. ...salvo algún estilo que es un poco más complicado, el de Le Le Le Chicago con, con las notas. Pero sabemos cómo realizarlo. Ya os digo, cuando he establecido esa comparativa entre esos diferentes estilos, os daréis cuenta que al final los elementos son siempre los mismos. ¿Vale? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que ya me he enrollado demasiado y no he empezado todavía, tengo muchas diapositivas. Y vamos comentando cosas. Como siempre, como tengo el chat abierto, si, hay, si queréis comentar alguna cosa mientras voy haciendo esta presentación, pues me alivia para un momento, charlamos y así seguimos. Bien. Los apartados que he puesto ha sido una introducción para entrar en el tema este, una revisión de los estilos, ¿vale? Y el área donde se usan, de los más importantes... En el apartado 3, cuando estamos en diferentes estilos bibliográficos, en la comparación entre uno y otro. En la parte 4, hablo un poco sobre el gestor bibliográfico e insisto más sobre RefWorks, que el, ya os digo que es el gestor que se ha quedado un poco fuera junto a EndNote. Y por último, he hecho un, eh, un anexo sobre el registro de autoridades para que tengáis ese guión de cómo se registra una autoridad, ¿vale? Cuando vayáis a hacerlo. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Bien, como veis, mmm, cuando empieza el estilo bibliográfico empieza una cosa completamente distinta. Ay, perdona un momento, que, que sigo hablando y que la presentación eh, eh, no la he puesto. Perdón, perdón. Ya, ya, Gracias. Me entusiasmo, me pongo a hablar y me pasa estas cosas. Ahora sí se ve, ¿no? Vale, perfecto. Gracias, Oscar. Muy bien. Pues entonces, vamos a comenzar. Bueno, ya he dicho, una introducción inicial, una revisión de estilos, los estilos biográficos que es características tienen comparativas, una relación con los gestores bibliográficos, relación existe y vamos a incidir sobre RefWork. Y por último, un anexo que he hecho que si me da tiempo o lo vemos por encima, y si no, os dejo esta presentación y, y, y al menos os, eh, os sirve como, como guía eh, con respecto al registro de autoridades. Bien, vamos a empezar con la introducción. Eh, mirar, una cosa que quiero empezar de inicio es que cuando hablaba de referencia bibliográfica, no estaba hablando de un concepto aislado. Tener en cuenta que, por ejemplo, el estilo Chicago es de 1905. Por ahí, es decir, que hablamos de muchísimo tiempo. ¿Vale? Y mmm, es un elemento aislado, no. Realmente, como empezó esto, fue cuando las bibliotecas necesitaban eh, un sistema de catalogación en donde los documentos que tenían, en este caso al principio eran escritos, se pudieran registrar y se pudieran mmm, usar. ...buscar esa información, enlazar unos con otros... ...y, y entonces el control catalográfico fue el, el, eso primero que existió, ¿vale? Entonces he puesto ahí que ese control bibliográfico... ...esas herramientas nos sirven para organizar esa información... ...para su posterior recuperación y acceso. Y dentro de lo que es... Eh, cuando, cuando, ...cuando estamos haciendo referencias bibliográficas... ...lo que subyace por debajo es esta, esta catalogación... Inicial, es decir, todas las reglas que aplicamos el estilo biográfico aparecen aquí, ¿vale? Viene de ahí. Bueno, pongo un poco de historia por tres perspectivas perspectiva. El control biográfico universal que surgió en el 74. ¿Por qué razón? Porque empieza a, mm, a establecerse la inquietud de que a nivel internacional hubiera una homologación de los diferentes sistemas de catalogación eh, que existían. ¿Para qué? para que la inscripción bibliográfica fuera uniforme, para que la forma de estructura de encabezamiento fuera uniforme y para que pudiera haber ese intercambio internacional de encabezamiento, cuando se hacía. ¿Qué se utilizó? Pues, eh, fijaros, con respecto al control bibliográfico, os digo, muy antiguo. Por ejemplo, en 1902, en España, se hicieron unas instrucciones para la redacción de los catálogos de las bibliotecas públicas del Estado. Los principios de París en 1961 también sirvieron para empezar a adaptar esa regla de catalogación a nivel internacional. Por ejemplo, la norma ISBD, que es la Descripción Bibliográfica Internacional en el 2007, es la norma que especifica los requisitos para descripción e identificación de los tipos más comunes de recursos. Entonces, como veis, todo este argumento de normativa, de reglamento, es lo que estructura lo, lo que nosotros podemos utilizar después. El formato MAR21 que se empezó a utilizar y ha sido un formato estándar eh, durante muchísimo tiempo, también utilizando eh, la, la regla de catalogación angloamericana y por último la, el código de catalogación de descripción y acceso a, a los recursos en la última actualización de 2010, que también sirve para esa catalogación. Bueno, mientras bibliotecas y, y centros de investigación iban haciendo esto, ¿qué ocurrió? que rompieron las bases de datos biográficas comerciales y los repositorios digitales y pusieron, entre comillas, todo esto pata arriba. No pata arriba de que no siguieran esos principios, sino que su adaptación fue infinitamente más rápida al entorno comercial, al entorno del usuario, a, a, a que el usuario tuviera un acceso rápido, que pudiera identificar eh, diferentes eh, fuentes de información, que las búsquedas fueran muy rápidas, que pudiera extraer esa información. Entonces, eh, todo eh, eh, todo ese marco normativo que existía se quedó eh, fuera de onda con, con, con estas nuevas reglas. ¿Significa que son mm, mundos eh, contrapuestos? No. Significa simplemente que uno eh, está basado en, en catalogación, en reglas que son eh, muy estrictas y el otro tiene su ámbito comercial. ¿Qué ha pasado ahora? Que se están fusionando unos con otros cuando hablamos de la… ...de la última doble de la RDA inciden mucho en el tratamiento al usuario, del acceso al usuario. Entonces, se van fijando mucho en las bases de datos biográficas comerciales y los repositorios digitales. Entonces, como veis, esa relación entre los dos, mingos, entre esos dos mundos enriquece y funciona muy bien. Bien, vamos a ver alguna serie de definiciones que me parece que es interesante... ...para entrar al final en lo que estamos viendo en referencia biográfica. Por ejemplo, fuente de información... Pues todos aquellos instrumentos o recursos sirven para satisfacer la necesidad informativa de cualquier persona. ¿Vale? Que lo vamos a hacer. Otra definición, cualquier instrumento que nos puede servir para satisfacer una necesidad informativa. Al final lo que buscamos son fuentes de información, ¿no? Ya nos acercamos un poco más a lo que entendemos nosotros como documentalistas, como investigadores de fuentes de información. Recursos documentales, creados para facilitar datos a una persona, institución, documento o asunto. Y por último, la que nosotros utilizamos, ¿no? Recursos documentales que nos aportan información para nuestra investigación, para lo que vayamos a hacer. Con respecto a la cita, vamos a ver la definición. Primero, una cita al final eh, son fragmentos, ideas, aportaciones de información que recuperamos de una fuente y que nos sirven para nuestro texto, ¿no? Y una citación ¿qué es una citación es la referencia que insertamos en el cuerpo del texto de esa mención a la cita que queremos. Una cita biográfica, ¿qué es? Pues es una citación en donde yo sirvo unas normas de estilo bibliográfico, ¿vale? Es abreviada y entonces con respecto al estilo que yo tenga, la pondré de una manera o de otra. Y la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica ya lo tenemos muy claro, ¿no? Son todos los conjuntos de datos de esa fuente de información que la estructuramos con respecto a un, a un estilo que vayamos a utilizar. ¿Qué son las listas de referencias? Y esto es algo que quiero incidir mucho porque entre lista de referencia y bibliografía hay diferencias. Mirad, lista de referencias son todas las referencias que yo uso en el documento. Que lo tengamos muy claro. Lista de referencias son todas las referencias que yo uso en el documento. Yo, por ejemplo, a nivel particular, yo siempre quiero que en los documentos que, eh, que me realizan, que me pongan una lista de referencia. ¿Por qué razón? Porque después tenemos la bibliografía, que la bibliografía es todas las fuentes en las que yo me he inspirado. ...para realizar ese documento... ...estén o no estén citadas en el documento. Claro, el problema de la bibliografía... ...es que tendemos... ...a copiar y pegar biografías de mucha gente... ...sin haberla mirado ni tan siquiera. Entonces... ...ya os digo, hay veces que te permiten... ...que tú pongas al final... ...una bibliografía más amplia... ...y hay veces que se circunscribe... ...a una lista de referencias. ¿Entendido? Pero que tengamos claro la diferencia en una cosa y otra... ...y lo primero que tendréis que ver... ...es si realmente te van a permitir que ponga bibliografía o te van a permitir que ponga solamente lista de referencias. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Para qué usamos esas referencias? Primero, para dar a conocer trabajos previamente publicados. ¿vale? Es decir, que yo lo primero que hago es un estado de la materia, un estado del arte, un estado de la cuestión y lo acabo de investigar sobre lo que existe por ahí y tú demuestras que lo has hecho. ¿Vale? Después, ¿para qué me sirve? Cuando yo pongo una serie de referencias, estoy diciendo que estoy utilizando unos documentos que, además, siempre los buscaré que, eh, que tengan importancia, ¿no? Que tengan impacto con respecto a diferentes parámetros, que ya se puede discutir si es mejor un, un, un índice biométrico almétrico o lo que sea. Pero si pongo algo, quien pueda analizar eso puede verificar si eso realmente tiene importancia, tiene calidad, ¿vale? También, ¿para qué sirve? Para lo que hacemos todos, ¿no? Yo puedo a un, un artículo que es interesante, pero inmediatamente lo que hago es irme a la perdón, a la lista de referencia y lo que hago es buscar más información por, por, porque está enlazada una cosa con otra. Entonces, también es importante. Y, por último, lo más importante, para evitar el plagio. ¿Vale? Evitar el plagio. Y eso es algo que ya sabéis que tendemos mucho a copiar y pegar. Y, entonces, ya sabéis lo sencillo que es para mmm, cualquier revisor Buscar en Google, buscar cualquier programa, pero simplemente en Google. Yo los programas tengo dos o tres de la universidad y al final, con, con poner un párrafo en Google o, o leer un párrafo, tú ya sabes si lo ha escrito ese autor o, o realmente lo ha copiado de otro lado. Entonces, para todas esas cosas, utilizamos esa referencia. Es lícito que utilicemos muchas referencias, es lícito, porque significa lo hemos documentado, pero es imprescindible que pongamos de dónde vienen, ¿vale? Esas fuentes de información. ¿Qué elementos tiene una referencia? Pues mirar los autores, que es la responsabilidad intelectual del trabajo, pueden ser personas, grupos, instituciones, la fecha, en qué fecha se ha hecho pública, el título, cómo se llama ese trabajo, ¿vale? La fuente, es decir, dónde localizo ese trabajo. Entonces, voy a tener todos los datos, la revista, el número de páginas, el congreso, eh, la universidad, el departamento, la URL, el DOI, o de esos elementos vamos a hacer. ¿Qué ocurre si faltan esos elementos? ¿Veis? Estas cosas son las que no aparecen en los gestores bibliográficos... ...sino que vosotros tenéis que realizarlo. Por ejemplo, si no aparece el autor en casi toda, en casi todo los estilo bibliográfico... ...lo que ponemos es el título. ¿Entendido? Identificaremos ese título, ya lo veremos en las comparativas... ...identificaremos ese título de diferentes maneras. Eh, eh, depende del estilo. Unas veces lo ponemos en cursiva, otras veces entre paréntesis... Pero lo ponemos o entre, eh, eh, lo ponemos de diferentes formas para indicar que no es el nombre sino que es un título que colocamos, ¿vale? Eso es una forma de hacerlo, ¿vale? Otras veces que en, en otros estilos bibliográficos, pues se pone anónimo o, o, la, o la abreviatura, pero son casos raros, ya lo veremos ahora. Con respecto a la fecha, si no existe la fecha, bueno, en algunos estilos eh, eh, se pone SF. El título, si no existiera el título, se puede poner un título ficticio, que sea lo suficiente descriptivo, pero también hay que indicarlo que ese título no es el título real, entre corchetes, de diferentes formas. Y si, la, y si no existe eh, la fuente, hay diferentes formas. Yo he puesto un ejemplo aquí que se pone entre paréntesis comunicación personal para indicar que no sabemos ese título cuál es. ¿vale? Vuelvo a decir, esto tenéis que hacerlo vosotros, porque eso no lo va a saber un gestor bibliográfico. Bueno, va a haber una revisión de los diferentes estilos. Ya que hemos entrado un poco en el mundo, vamos a ver diferentes estilos que podemos encontrar. Primero, que es un estilo biográfico? Lo hemos visto antes, un conjunto de reglas que definen los datos que tenemos que incluir, ¿vale? Para describir esa fuente de información que vayamos a hacer. ¿Cuántos estilos hay? Hay miles. Yo digo que el otro día revisé en el Note todos los que aparecían y aparecían 1.200 y pico. Es decir, cada, cada revista, cada congreso, cada uno adapta un estilo de los estándares que hay a, a su forma de ser cuáles son los estilos más usados pues, por ejemplo el apa de american psychological association que normalmente es para bueno lo veremos ahora el, el Chicago la ISO 690 el Model Language Association de MLA Vancouver Harvard y muchísimos más vale yo estoy completamente seguro que cuando haga la comparación entre uno y otro me vais a decir, pues este no lo has puesto, es verdad, es verdad, pero pues es que es imposible He intentado unificar un poco. Con respecto a las áreas de uso, pues por ejemplo, APA, APA es multidisciplinar, en ingeniería yo utilizo muchas veces APA, en ingeniería de arquitectura, pero depende, en ciencias sociales, Chicago en psicología, ciencias sociales, arte y literatura, la ISO 690 en arte, historia, literatura, ciencias sociales, eh, la ISO 690 realmente realmente es como un marco estructural que me permite hacer diferentes tipologías de referencias, porque dentro de ella eh, tenemos una tipología que es de nota bibliografía, hay otras que son mmm, año autor, hay otras que son nota numérica, entonces aparecen tres tipologías distintas dentro de la misma. Es lo mismo que en Chicago, ya sabéis que existen dos tipologías completamente distintas. ¿vale? Se, se parecen en la referencia bibliográfica, pero para el nivel de las citas son distintas. Bueno, la MLA en Literatura y Humanidades, Vancouver en Ciencias de Salud, la Harvard en Física y Ciencias Naturales, la IE en Ingeniería, la ACS en Ciencias Químicas, pero ya os digo, aunque estén estructurados así, al, fi, al, fi, al final siempre tienes que. Eh, Tienes que adaptarte a tu director de tesis, al, al, al ámbito donde estés trabajando, entonces te adaptarás a eso. Y, además, nunca, ya os digo, vamos a ir a una referencia pura, a un estilo biográfico puro, sino que se adaptarán a las circunstancias donde estemos, al sitio donde vayamos a publicar. Bien, vamos a empezar ya con el bloque que os he dicho del, de, del comparativo entre un tipo de, de estilo y otro. Como veis, he puesto APA, Chicago en las dos versiones, MLA y Harvard, ¿vale? Sé sí que podía haber puesto otras, pero he utilizado esta. Entonces, ¿mi idea cuál es? ¿Veis que está estructurado? Que lo he puesto de tal manera que estáis viendo en la parte de arriba cómo se hace y en la parte de abajo un ejemplo en, en gris. Pero yo quiero, sobre todo, que en vez de incidir una a una cómo funciona, eh, vayamos al concepto general porque si lo entendemos, ya después buscar un, un estilo u otro es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar con la cita después del texto. Cuando ponemos una cita después del texto, lo que se pone en la cita es, normalmente, veis, en APA se pone el apellido del autor y el año, ¿vale? En Chicago, en la primera parte, lo que aparece es un, un superíndice, que lo voy a poner debajo, y en el segundo que volvemos a hacer, autor y año, lo que aparece es, otra vez, el nombre del autor y la fecha de la publicación. ¿Qué diferencia en, en APA el apellido y en, y en Chicago el, el nombre de autor. Bueno, en la MLA aparece el apellido y las páginas de la obra, que veis el ejemplo abajo, y en la Harvard lo que aparece es el apellido y la fecha de publicación. Entonces, como veis, son muy homogéneas. ¿Entendido? Entonces, si yo pongo, una, perdón, si yo pongo un texto de otro autor y ese texto yo lo pongo sin poner el nombre de autor o el año dentro del mismo texto... Yo lo que haré es, eh, eh, cuando coloque la cita, es, es poner nombre o apellido y fecha o el número de página. ¿Vale? Entonces, ya tenemos claro cuando se pone así. ¿Qué ocurre si yo estoy parafraseando lo que han puesto? Si yo parafraseo, es decir, traduzco... El, ...el texto ese que, que estoy cogiendo con mis palabras... ...por supuesto tiene que tener referencia bibliográfica. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia. Si yo, eh, por ejemplo, cuando estoy escribiendo... ...por ejemplo, en los ejemplos que aparece ahí... ...en, en, el, en el de APA... Eh, ...veis que por pues, hay que tener en cuenta que en fecha tan temprana... ...con 1975 Brunner... ...fijaros que en este caso yo no necesito poner la cita... ...con el apellido y la fecha... ...porque lo he incluido en el texto. Eso además... Se recomienda mucho porque lo que hace es que dé mucha más, más, mucha más fluida lo que estamos haciendo. Ese es un caso, ¿no? Si yo en el texto eh, que pongo, lo que pongo es el autor y la fecha no, pues, entonces, pondré entre paréntesis solo la fecha. ¿Entendido? Entonces, como veis, eso es general en todos los, en todos los estilos que tenéis ahí. ¿Vale? Ese criterio tenemos que seguirlo así. Ya depende de, de cada uno de los estilos, pues, pondré el apellido, pondré el nombre, pondré la fecha, lo que sea. Pero una forma interesante de poder hacerlo, ¿vale? Vuelvo a repetir, eso no lo hace un gestor bibliográfico, eso sois vosotros lo que, aunque hayáis utilizado esa herramienta, lo que después en el texto lo vais moldando a lo que queráis. Por ejemplo, si tengo una cita literal, que ya hago exactamente igual. Si yo hago la cita literal, hay dos elementos distintos. Si la cita literal es corta o si la cita literal es larga, ¿vale? Y ahora, Joaquín, ¿qué es corto o es largo? Pues depende de cada estilo. Hay estilos que dicen que son cortas, que son cuatro líneas, hay otros que dicen que son cuarenta palabras, y hay otros que dicen que es cita breve. Entonces, mmm, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué ocurre si, si el fragmento es corto? Pues yo lo pongo entre comillas. Veis que en todas estas estilos bibliográficos, cuando yo hago una cita nominativa corta, pues la pongo entre comillas. Es así de sencilla, ¿vale? Y después ponemos la referencia. Con el mismo criterio que hemos puesto antes, ¿vale? En este caso, como veis, si resulta que el, el texto está, entre comillas, no aparecerá ni el nombre del autor ni la fecha, entonces yo pondré mi cita con el nombre del autor o el apellido y la fecha, que es el ejemplo que estáis viendo ahí. Bueno, con, está echando un vistazo al, al chat por si ir algo, pero no. O soy muy pesado y estáis absorbidos, o es la hora del café y lo hace falta más. Sí. Por favor, si voy demasiado rápido, si Joaquín no me vaya diciendo cosas continuamente de la tarde porque eh, no lo asimilamos, cualquier cosa me lo decís, ¿entendido? Y me paro un poco, comentamos, alguien dice, pues no es verdad, pues yo quiero hacerlo así, pues ¿qué ocurre con esto? ¿entendido? Vale, pues voy a seguir un poco más. Bueno, si la cita nom nominativa es larga. Regla fundamental, va independiente del texto que tenemos. ¿Entendido? Va en párrafo independiente. Entonces, cita corta va dentro del párrafo, entre comillas, cita larga va con párrafo independiente. Y además, cada uno de esos estilos lo que va, lo que va haciendo es diciendo, ponme la distinta o me lo pone en un tipo de letra más pequeño o me lo pone en otro tipo de letra. Entonces, como veis en todas ellas, me aparece párrafo aparte, párrafo aparte, párrafo aparte. Entonces, lo vamos a realizar así. Os he puesto unos cuantos ejemplos, pero va siendo así. La tabulación cambia, etcétera, etcétera. Entonces, también ya lo tenemos claro, ¿no? Vuelvo a insistir, eso no están los gestores, eso es vosotros. Pero como veis, son reglas muy sencillas y que se repiten en todos los estilos de referencia bibliográfica. ¿Vale? Ya os digo, vamos a pasar esta presentación, pues lo vais viendo un poco tranquilamente. Que estoy viendo que voy demasiado acelerado, demasiado rápido. Pero lo estáis viendo así. Si queréis, me detengo un poco. Eh, en la APA, párrafo aparte, sangrado y sin comillas. Ya depende una y otra. Siempre son sin comillas. ¿Veis que en todas estas me aparecen sin comillas? Eh, eh, en la Chicago, en la Chicago cuando eh, ponemos esa, si son citas de más de 100 palabras o citas que ocupen dos o, o más párrafos, podemos poner incluso en párrafos independientes. Vale un solo párrafo que sean varios. Aparece ahí hay muchas cosas que he dejado al margen. ¿vale? Por ejemplo, si lo que tú transcribes no es exactamente, sino que te salen algunas partes, tienes que poner puntos suspensivo entre corchetes, que también en general en todas. En fin, esas son las normas que ya vais viendo más tranquilamente. Lo que no podía hacer es meter todo, todas las normas que tenemos con los estilos dentro de esta presentación, porque entonces realmente sería una presentación muy dura y tampoco tendría mucho sentido. ¿Vale? Cuando lo hagamos. Bueno, por pararme un poco en esta, por si hay algo más no, veis que es simplemente eso, que se hace un párrafo independiente con otro tipo de letra que ya, como os lo digan, pues lo vais poniendo así. Bueno, ¿y qué ocurre cuando tenemos una cita múltiple? Es decir, que lo que estamos haciendo tiene que ver con diferentes trabajos. Pues, como veis, os he puesto el ejemplo de Apar y Harvard, que es exactamente igual. Simplemente, cuando haya, yo haga la cita, pongo autor y pongo año y lo diferencio por punto y coma. ¿vale? En algún curso, en el APA lo pone por orden alfabético, pero después no es verdad, porque después en, en, en, en muchos sitios pues me aparece de, de forma distinta, ¿Mm? no aparece en orden alfabético, pero bueno, ya os digo por ejemplo, en las normas APA depende de donde miréis, hay criterios que lo hacen de poner de una manera y otros criterios son de otra, y son la misma norma APA, de pronto veis que resuelven dudas y una veces lo dicen de una manera y otra veces eh, eh, depende del país, eh, depende de muchas cosas, cambian algunas cosas puntualmente, ¿vale? Yo lo pongo aquí, por ejemplo, que el orden cuando son citas múltiples se pone por orden alfabético, en este caso por apellido, pero muchas veces no es así. Veis que en el caso de Harvard no lo hace así por orden alfabético. Pero en fin, ya lo tenemos claro, que lo que se pone entre paréntesis es autor año y se diferencia por punto y coma. Bien, y vamos a ver ahora qué ocurre con el número de autores eh, con la cita. Mirad, primero... Mm, tenemos que tener claro que, aunque mm, varían un poco, si yo tengo dos autores en todas, se ponen dentro de la cita. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos de APA, de, de Chicago, de MLA y de Harvard, en donde yo tengo dos autores y veis los ejemplos de abajo y yo pongo mis dos autores. ¿Vale? En una eh, se pone con coma, en otra eh, se pone con el I. Por ejemplo, en la APA la vamos diferenciando, y si ponemos dos, ponemos la i. La única diferencia es, por ejemplo, APA, a partir de dos autores. Hay que poner etal y en otra a partir de, de, de los tres autores, ¿vale? Se va haciendo. Como veis, pero, pero al final el criterio es el mismo, simplemente ese. Ojo, no le equivoco a una cosa, estamos hablando de la cita, ¿entendido? No tiene nada que ver a cuando yo hago la referencia bibliográfica. Y os digo, por ejemplo, la diferencia. En APA aparece hasta dos autores que lo pongamos. A partir de dos autores se pone el primero y etal. Pero en la referencia, en la última versión, que es la séptima edición, tenemos que poner hasta los 19 primeros. ¿Entendido? En la referencia pongo hasta los 19 primeros. Y si hay más, yo lo que haré es poner los 19 primeros y después pongo una asignatura y pongo el último. ¿Entendido? No nos equivoquemos con eso. Una cosa es la cita, el número de autores que ponemos, y otra cosa es la referencia. Y no nos equivoquemos, por ejemplo, con el formato APA, porque de la sexta edición a la séptima ha habido muchos cambios. Uno es este, ¿Vale? Entonces, tened cuidadito ahora, aunque veáis artículos antiguos en formato APA y que aparecen con una regla, tened cuidadito. Si queréis, os paso un artículo que estuve viendo muy interesante, diferencia entre norma APA, sexta edición y séptima edición, porque hay unas cosas como estas que, que son importantes tenerlas en cuenta. Ya os comentaré alguna más con respecto a eso. Se nota que yo manejo APA, ¿no? Del otro no hago muchos comentarios porque realmente está viendo la actualización y tampoco hay muchas diferencias. Pero entonces, vuelvo a lo que estaba antes. Citas de dos autores siempre se ponen todos, ¿no? En algunos estilos llega hasta tres autores, los ponemos y en, y en APA solamente hasta dos. Ahí tenéis cómo están cada uno. Pero vuelvo a repetir. Veis que las normas son exactamente iguales. ¿Vale? Los apellidos en unos casos, en otros eh, en los nombres, separados por coma y el último con el i o con el and. Depende de lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre si hay tres autores o más autores? Pues depende. En todas que se pone es tal. ¿Vale? Unas veces con el tercero, otras veces con el cuarto, pero ya veis que se coloca así en la cita. Entonces, tenemos que tener cuidadito porque cuando estuve viendo a Javi el otro día que insertaba varios autores en una cita, me encantó ver que lo hacía en formato APA y que los colocaba todos como hemos visto antes, ¿vale? Pero yo no me fío mucho de algunas cosas que vayan a hacer. Siempre tendréis que ir vosotros detrás y repasando, por supuesto. Y repasando en el sentido, esto no quita el criterio que hemos visto al principio de que, si yo he metido en el texto que estoy haciendo el nombre del autor o he puesto la fecha, no va incluido en la cita. ¿Entendido? Eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, ¿qué ocurre si el autor es desconocido? Pues, norma general, se pone el título. ¿Entendido? Norma general es que se pone el título. ¿vale? Solamente en el Harvard se puede poner anónimo o anónimo. Ah, pero, como veis, en el resto se pone el título. Claro, para indicar que es el título, ya cada estilo lo hace de forma distinta. Hay veces que casi siempre lo pone en cursiva, ¿vale? Y, además, pues, si yo, yo pongo el título, acordaros que en bibliografía lo voy a ordenar con respecto a, a cómo comienza ese título, ¿vale? Pero casi todas, como veis, va, va en cursiva. Si no existe el autor y yo lo pongo en el título, se pone así. Sea lo que sea, ¿vale? Solamente en Harvard veis que se pone en cursiva y entre paréntesis. ¿Perdonad? Entonces, ya sabemos cómo funciona, ¿entendido? Esa norma ya la tenemos clara. Bien. ¿Qué ocurre si yo tengo, si, eh, si yo tengo un autor que tiene varias obras, no? Claro, tener en cuenta, si, si es del mismo año... Si yo estoy poniendo el apellido y el año y son distintos documentos, pues tengo un problema. Solución que hacen casi todas, APA y Harvard, que le pone una letra al año, pues pone, ahí veis los ejemplos, 2000A, 2000B, entonces sería el mismo autor con documentos del mismo año, pero así lo identificamos uno con otro, ¿vale? Para poder saberlo. En MLA es un poco distinto porque lo que hacemos es, si lo veis ahí el ejemplo, lo que hacemos es poner el autor y el título, ¿vale? En cursiva o en entrecomillado, se va haciendo así. Entonces, como veis, es un poco distinto. Pero vuelvo a la idea que quería del principio. Primero, mi primera idea es que os deis cuenta de que todo esto viene porque hay una, una reglamentación, una normativa que se ha hecho desde el principio para catalogación y se incluye aquí, es decir, todas estas normas no aparecen con las referencias biográficas, que ya son muy antiguas, sino ni, ni con los nuevos... Eh, base de datos que existan no, eso existe ya de antes entonces como siempre, como el origen es el mismo veis que se han hecho diferentes adaptaciones pero al final es siempre lo mismo si todas estas reglas las tenemos muy claras ah, perdón, que no estaba mirando eso no, a ver perdón un momento, que no estaba viendo no hay una norma que me obligue a un estilo específico porque hay muchísima áreas lo que tenéis que ver claro es que mmm, cuando estoy hablando de una tesis doctoral Realmente, el director de la tesis es el que os va a indicar qué tipo de, de estilo tenéis que utilizar. Es verdad que afinando muchísimo, afinando muchísimo, es verdad que, por ejemplo, que para literatura, por ejemplo, si utilizamos eh, Chicago y lo utilizamos con, con la versión de nota bibliografía, a lo mejor se puede modular mejor, pero como siempre os digo, depende. No, sí, sí, ya sé. No, y Irme preguntando, por favor, y, y, y así paro un poco que voy lanzado. Pues estaba contestando a eso, a lo de... A lo de... Perdonad, a lo, lo de las tesis doctorales. Entonces, y ahora me dice, una pregunta tonta, pero tampoco encuentro en el 6 cuáles cita y entonces pueden hacer con letras más pequeñas y alineadas a la izquierda. Uy, me encanta lo de alineadas... Ya os digo, respecto al tipo de letra, por ejemplo, si veis la norma APA, pues sí aparece que cuando tenemos párrafos, el tipo de letra se utilizar. Bueno, una cosa que no he comentado y tenía que haber hecho al principio, perdón, es que realmente yo me he ceñido solamente a referencias biográficas, pero es mentira. Es decir, cuando decimos estilo APA, por ejemplo, si entráis la norma APA, no aparece solamente, exclusivamente, referencias biográficas, sino que me aparece el, el formato del documento. ¿Entendido? Entonces, cuando veis eso, veis que, que aparece el tipo de sangrado que tiene que tener el documento, el tipo de letra, el tipo de interlineado. ¿Significa que eso es una norma absoluta? No. Significa que tú ya sabes cuál es eso y ahora depende, vuelvo a insistir, depende de el, el, la revista vaya a publicar, tu director de tesis, tu grupo de investigación, el Congreso no vaya a hacerlo, a lo mejor hacen adaptaciones de eso. ¿Entendido? Pero que tengamos claro que cada uno de los estilos no es solamente la referencia bibliográfica. eso es una parte más y una parte pequeña, sino que tiene que ver con el documento completo, con el formato que vamos a hacer al documento completo. ¿Entendido? Y ahora una audilla, ¿podemos preguntarle? Sí, me anda. Laura. Hola, buenos días. Buenos días, Vivi. Mira, yo tengo una duda. Cuando vamos a hacer una referencia y aparecen dos o más autores, eh, sí. al poner la, la inicial del penúltimo autor antes de poner el ampersand o la i que se utiliza para ponerlo ¿antes de esa i va una coma o no es necesario poner una coma i? Cuando pone el último autor que pone la i, no, no sí. hace falta Vale, es que en algunos sitios aparece y en otros no, ya. y cuando utilizo APA es una duda que me surge siempre Ya, pero que te digo que depende es igual que yo, te digo yo estoy ahora con un repositorio de producción científica, RIARTE y, ...y hago yo la cita... ...porque a la de las veces no viene... además viene muy mal... ...y entonces cuando lo hago... ...pues hubo un tiempo que le ponía punto y coma... ...ahora le pongo coma... además si vais viendo... Eh, la, ...la referencia biográfica... ...en los distintos repositorios... ...veis que cada repositorio hace lo que le sale del alma... ...cuando no viene... ...y cuando te vienen, cuando lo que haces es importar la referencia... ...depende, si entra el en dialnet... ...lo hace de una manera si entra en, entra en distintos repositorios y cada repositorio, cada universidad lo hace de una forma distinta. Entonces, bueno, ¿sabes? Es que pensaba que en inglés sí se utilizaba, pero en español no. Y hay mi duda. También, porque también a adaptación de las normas a, a los diferentes países. ¿Vale? Entonces, yo me estaba fijando más en unas que en otras, pero eso, ya os digo que, entre comillas, es una selva y lo que tenéis que hacer es que, que os definan exactamente cómo lo quieren, y entonces lo hacéis así. Hay una norma de vale, estándar perfecto. que después se va adaptando. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Francisco, pero no pongo notas, así que lo hacemos. <risa> bueno, seguimos un poquito más, ¿no? Bueno, estábamos viendo. Estábamos viendo la cita de varias obras. Vamos a ir un poquito más. Bueno, vamos a empezar con el bloque. De, de, de, que, eh, dependiendo del documento, ¿cómo hago yo la referencia? Entonces, intento volver otra vez a la sencillez, para que veáis que al final utilicemos cualquier estilo que utilicemos, al final es más de lo mismo lo que estamos utilizando. ¿Entendido? Claro, tener en cuenta que los documentos, si hubiera puesto todos los documentos que se pueden referenciar, estaríamos hasta las 8 de la tarde, porque, claro, he puesto libros o monografías, he puesto artículos o publicaciones seriadas, he puesto capítulos de, eh, de libros, he puesto tesis doctorales, he puesto páginas web, pero tener en cuenta, cuando hablamos de referenciar, hablamos de muchas cosas, hablamos de imágenes, hablamos de vídeos, hablamos que, eh, sinceramente, hasta no he esto, no he dado cuenta, a correo electrónico también se puede referenciar, es decir, cualquier tipo de documento que nos pueda dar información, eso... También es verdad que ha sido una revolución, es decir, cuando he hablado de las bases comerciales que resulta que se han ido adaptando a la realidad que tenemos y ha ido cambiando muchas cosas, eso también ha empujado que en catalogación cambie. Entonces, tener claro que con el puente de información hablamos de cualquier cosa, ¿vale? Antes siempre lo estructurábamos mucho diciendo, antes lo estructurábamos mucho diciendo, tiene que ser documentación de esta tipología. Pues tienen que ser monografías, tienen que ser artículos, pero no. Por ejemplo, antes, cuando yo estuve estudiando documentación, había como un cajón de sate que se llamaba eh, literatura gris, que era como despreciarla, ¿no? Literatura gris eran esos documentos que, que, que no estaban registrados, que no estaban seriados, que no tenían un número fijo. Ahora no, ahora eso da igual, da exactamente igual, ¿entendido? Es decir, cualquier tipo de documento podemos incluirlo en nuestro trabajo y cualquier tipo de documento podemos referenciarlo. Por eso os digo, he dejado simplemente cuáles son la, las tipologías clásicas y alguna más, pero ya os digo que existen muchas más. Yo invito a, a que lo veáis, que es interesante. Por ejemplo, referencia al libro. Pues más o menos veis que está todo siempre en lo mismo estructurado. Me aparece el, los apellido o el nombre del autor. Cuando es chica, empieza a hacerme cosas distintas. ¿vale? Los apellido con las iniciales, el año, el título en cursiva, que eso es recurrente en todos con el título en cursiva, la ciudad y país, la editorial. Y ahora, una cosa que tenéis que dar claro en formato APA. Acordaros. Si yo, si el documento tiene DOI, no pongo la URL, ¿entendido? Son incompatibles con otros. Si pongo la URL es que no tiene DOI. Es una cosa nueva de la versión de la séptima edición. Lo tengamos claro, pero claro que lo puedo poner, ¿entendido? O he, he puesto ejemplos, si es un documento escrito, yo creo que la medida son documentos escritos, pero si el documento es electrónico, por supuesto, o, o le colocáis la URL o le colocáis el DOI. ¿Vale? Si está el DOI, solamente el DOI. Es formato APA. Entonces, como veis, todos los demás eh, estilos, pues, calcan exactamente lo mismo. ¿Entendido? No hay mucha diferencia. En, en Chicago es un poco cambiante porque el primer autor pone apellido y nombre y el resto pone nombre y apellido. Pero bueno, es acostumbrarse. Tampoco pasa nada. El DOI es, tú cuando, cuando tienes un documento, ese DOI está registrado, es el documento, el, perdón, el código único, el que identifica ese documento. ¿Vale? Es, es un código internacional que me permite identificar ese documento de una forma única. Y además, cuando yo lo tengo, está en un sitio donde está fijo, donde yo lo puedo referenciar de forma fija. Entonces... Antes, eh, ahora, por ejemplo, la inmensa mayoría eh, eh, de, de, de documentos que, que tenemos tiene esa identificación, porque hay veces que, eh, porque no tiene doy algunas vez aunque ya digo que casi todo lo tiene. Pero lo a repetir, algunas veces, por ejemplo, por ejemplo, lo digo porque bueno, yo estoy catalogando, estoy teniendo documentos, hay, hay veces que, que no lo encuentra, que no lo encuentras Tener en cuenta que además. Esto no es una, una, una, una norma absoluta que exista. Por ejemplo, con respecto a, la, a las tesis doctorales, si yo os contara dónde he tenido que buscar tesis doctorales, que, que, que hemos recabado todos los tesis doctorales de arquitectura técnica en España, que han existido, pues bueno, un misterio. Hay veces que la tesis doctoral, si la encuentras en, en, en un texto, en un repositorio con toda la documentación, hay veces que te la encuentras mmm, en un cajón guardada ...y por supuesto las más antiguas no tienen DOI... ...hay veces que no te la encuentras... ...todavía seguimos con la manía de algunos investigadores... ...aunque es obligatorio de no hacer pública la tesis doctoral... ...y entonces ponemos cuatro datos que conocemos sobre la tesis... ...entonces claro, y ya os digo, documentos recientes casi todos tienen DOI... ...pero depende de cómo se registren, ¿vale? Entonces puede ser cualquiera... ...bueno, referencia al libro, que me enrollo mucho, ya lo habéis visto... ...cuando tenemos artículos, pues también más o menos... Eh, el, el, exactamente esa es la norma. Primero colocamos los autores por apellido y nombre o en el caso de de Chicago, pues lo colocamos con primero nombre y apellido y después apellido y nombre. Después colo colocamos el título, ¿vale? En cursiva, casi siempre ese título. Eh, perdón, perdón, ya que me estoy liando. El título normal y después el, el nombre de la revista en cursiva. No lo sé, Elisa, no lo sé. Lo siento. Si queréis, hacemos una lista de esas preguntas y, y ya después lo veo. ¿vale? Bien, me estaba diciendo eso, que como veis casi siempre es igual. Pongo los apellidos, el título, el, el, el, el nombre del artículo y el título de la revista en cursiva. Y después lo identificamos. Volumen, número... La página en la que está ahí, por ejemplo, si tiene el DOI o tiene una, una URL, se coloca. Pero como veis, es general en todas. Entonces, ya sabemos cómo hacer una revista, ¿no? Ya os digo, ya después podemos especificar muchas más cosas, pero más o menos es lo que tenemos ahí. Es que en casi todas se repite el mismo esquema. Por ejemplo, en la MLA lo que hace es poner el, el título del artículo entre comillas. Bien, en la no cuando le traemos un capítulo de un libro, como veis, identificamos tanto el libro como, como el capítulo. ¿Vale? Entonces, ahí lo veis cómo se hace. Una cuestión que quería decir, porque yo me parece que no lo he puesto aquí. Si lo que tenemos es una, una fuente secundaria, es decir, si referenciamos algo que está referenciado de otro lado, siempre lo que colocamos en la bibliografía es la fuente secundaria, no la fuente primaria. ¿Vale? Es decir, si nosotros, por ejemplo, citamos a otro autor que ha citado otra cosa, eh, nosotros lo que ponemos en, en bibliografía es esa fuente secundaria a, que, a quien nos estamos refiriendo como autor. vale ya eh, os digo, si nos metemos en, en todas estas cosas es que no acabamos hoy, pero en fin, por decir algo. Entonces, en el capítulo del libro, vuelvo a insistir, tenemos que referenciar el título del capítulo y tenemos que referenciar el título del libro. vale Normalmente el título del libro es el, el que ponemos entre comillas o en cursiva, pero como vais a generar en todo. Ah, bueno, me olvido olvidado comentaros. Fijaros, en, en Chicago, el simbolito que pongo abajo, que pongo como un circulito, es, es, es simplemente cuando pongo. En Chicago funciona de forma distinta, cuando es por, por nota de Funciona que yo, en el texto, lo que pongo es un número, un superíndice, y en el pie de página lo que coloco es el, la referencia biográfica, ¿vale? Esa nota bibliográfica que la pongo al pie. Entonces, depende, cuando yo la mencione, por ejemplo pues me, me aparece, como veis eh, en este ejemplo ahí abajo, pues me aparece primero con nombre y apellido y la segunda vez que lo referencio aparece solo el apellido. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en eso, cuando se repite una, una referencia, a, cuando se, se, se repite una referencia varias veces como se, se independiza, ¿vale? Pero como veis, por eso por decirlo, cuando estaba hablando de, de la Chicago, estaba hablando de nota bibliografía, de ese ámbito, por eso aparece abajo diferenciada una de otra. ¿Vale? porque depende si lo hago de una manera o de otra, la referencia cambia. Pero, en sí, fin, lo que estaba diciendo el capítulo del libro, yo identifico tanto el libro como el capítulo en sí. Cuando tenemos referencia a un congreso, pues más o menos es general. Lo que me parece son los autores, la fecha, el título de la ponencia… Después, ya depende de cada una. Por ejemplo, en ¿no? la mapa aparece el apellido del presidente del Congreso Existe la Presidencia y después el título del simposio del Congreso, que casi siempre es el que me aparece en cursiva. Vale, Ya depende de cada una. ¿Veis que alguna aparece en cursiva, otra me, me aparece entre comillas? Entonces, bueno, pero que sepamos que tenemos que identificar tanto el Congreso en la segunda parte como al principio el título de, de la ponencia o de la comunicación que estemos haciendo. ¿No me escucháis bien? ¿Me estáis escuchando o no? ¿Sí? Vale, menos mal. Espérate, que, que, que, que hay una pregunta por ahí que se va ha ido para arriba. No, no, no sería raro, porque estos micrófonos dicen duran 12 horas, pero a, a, la, a la hora y media empiezan a fallar. Esta formación. por si es respecto al peso e importancia del orden que aparece firmando un artículo hecho en equipo. ¿Cuál es el orden de importancia? Eso lo vamos a dejar fuera, ¿vale? Claro, el orden de importancia es con respecto al orden que, que firman, sí. Bueno, aunque hay otras particularidades, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, con respecto a la tesis doctoral, pues, también es general, ¿vale? El apellido, el año, el título de la tesis, que puede aparecer entre comillas, veis que en casi todas aparece entre comillas, después pone el tipo de documento, aunque he puesto tesis doctoral, en general, cuando hay un, una tesis de grado, cuando hay una tesis de máster, se va haciendo igual. ¿Vale? Y después lo que se pone son los datos de la institución. Por supuesto, en todo esto no lo digo, pero si existe un DOI o si existe una, una URL, pues eh, se pone después. Entonces, ahí veis que aparecen diferentes ejemplos ¿eh? de cómo se hace, unas veces va entre corchetes, otras veces no. Pero en fin, ya veis que el título aparece en cursiva en la mayoría. Bien, cuando hay un sitio web, pues es un mundo. Ya os digo, porque además una cosa es un sitio web, otra cosa es una página web. Entonces, por ejemplo, si identificamos a los autores, pues ponemos a los autores. Si no, ponemos el título de la página web en cursiva. Entonces, ya os digo que cada tener en cuenta que hemos hablado antes de documentos que están muy estructurados, pero ahora cuando tenemos un sitio web, una página web, es, es tan difuso que, bueno, al final, si veis los ejemplos, Casi todo vale, ¿vale? Lo que pasa es que siempre está estructurado, ¿vale? El autor o editor al principio, el título de la página web, el nombre de la institución responsable, cuando lo ha accedido. Ah, una cosa que también os quería decir. En el formato APA, ya que hemos llegado aquí, acordaros que antes se ponía recuperado en... Ya no se pone eso, ¿vale? Ya lo que se, ya lo que se pone, la, la URL y se, se acabó. El recuperado lo vamos a dejar fuera de... Bueno, vamos a ir un poquito más. Bien. Pues ya hemos acabado el bloque S, el bloque de la referencia, ya os digo, podríamos seguir muchísimo más, muchísimo más, hablando de diferentes tipologías, pero yo creo que la idea que yo quería, la que os quiero transmitir, es decir, que sepáis que cada tipo de documento tiene una forma más o menos homogénea de, de, de citarse y de hacer esa referencia bibliográfica. Y simplemente tenemos que tener cuidadito, vuelvo a repetir, los gestores bibliográficos son programas, buenísimo, estupendísimo para ver cosas pero cuando transcribáis esa referencia a vuestro texto, os toca mmm, apearos os toca poneros con vuestro texto y ahora interpretarlo, tener en cuenta que lo que estoy diciendo, primero que el texto sea homogéneo, que se pueda leer, que lo que pongan no es una cita de un autor extraño, sino que vosotros habéis leído esa cita y la, y, y la habéis interpretado y entonces casi siempre lo, lo que vamos a hacer es parafrasear, es decir, amoldarlo ...a lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos investigando, ¿vale? Tener en cuenta que cuando yo, fijaros, cuando yo transcribo un texto de otro autor... ...estoy poniendo un elemento que lo estoy aislando del entorno donde estaba. Es decir, cuando yo tengo un artículo y lo, y lo estoy leyendo, sé de lo que va... ...y los párrafos están engarzados unos con otros, pero en cuanto yo saco ese párrafo... ...y lo meto en un documento independiente, a lo mejor es que no tiene ni sentido. Entonces, casi siempre sí o sí necesitamos... Como una especie de introducción para moldarlo a lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces se entiende, porque si no son bloques monolíticos que no me dicen nada al final. ¿Vale? Por eso digo que eso es un trabajo vuestro como investigadoras que tenéis que realizarlo así. Bien. Bueno, pues entonces vamos a entrar en los gestores bibliográficos y ya os digo, lo siento porque mi corazón todavía está con RedWord y yo sigo trabajando con RedWord, pero tengo que reconocer que se ha quedado muy atrás. Es más, yo tengo clarísimo que el informático o, el, el, el, el, o la empresa de informática que ha hecho ráfago nuevo estaba pagado por Zotero y, y por Mendeley. Seguro, seguro, porque se lo han cargado. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ver un poquito más. Bueno, ¿queréis alguna pregunta más o entramos en este bloque, en los gestores bibliográficos? Del periodo de internet. Voy a traducir. Del periodo de internet, ¿qué significa? ¿Un documento digital? Ah, eh, del periódico. Vale, el periódico. Sí, tiene una tipología. Lo que pasa que, primero, no me hace memoria y, segundo, lo apuntaré y lo haré una lista de esas cosas. Sí, cuando hay un artículo, eh, depende si la revista, electro... si el periódico es electrónico o el periódico es en papel, se hace de forma distinta. Lo que estaba diciendo, cuando un autor cita a otro, tenemos que tener cuidado. Es decir, si por ejemplo un autor, tú, tú, pones, tú pones una cita que a su vez cita a otro, ¿vale? Eso, mmm, cuando, cuando hacemos la referencia bibliográfica, tenemos que tenerlo claro. Normalmente en la cita tenemos que poner uno y otro, ¿vale? La fuente secundaria que es la que colocamos nosotros, la que estamos utilizando, y la fuente primaria que es de, eh, la que viene con esa fuente secundaria. Pero en la referencia biográfica lo que colocamos es la fuente secundaria. ¿Vale? No sé si os he aclarado mucho. De, de todas maneras, ya os digo, os pondré, de las preguntas que hacéis, os o, o la pondré escrito con el ejemplo que hay para que sepáis cómo funciona. Depende. Eh, depende, Mario. Depende del estilo biográfico que esté utilizando. Unos ponen citado E ¿eh? y, y, y otras veces no. Eh, ya os digo, era una de, la, de las presentaciones que había puesto, pero me he dedicado, ayer estuve quitando cosas diciendo no puedo tener más de 70 diapositivas porque esta gente se va pega a pegar un tiro. Entonces, quité eso, pero ya os digo, si queréis os pongo el cuadro de cuando se hace una cita de con, eh, una cita. Eh, de una cita. Maricarme también depende, ¿vale? Por orden cronológico no no se hace nunca, pero hay veces que es por orden alfabético y, y, y otras veces es por un criterio mucho más sui generis, que es por orden de importancia. Entonces, claro, ¿cuál es el orden de importancia? Pues un misterio, ¿vale? Puede ser por impacto, puede ser por cualquier cosa, pero que haya, ya os diga, cada estilo tiene una forma distinta. No hay respuestas universales. Eh. Yo lo siento que, que cuando... Que cuando me estáis preguntando cosas, claro, si no identificamos el estilo en el que estáis publicando y, sobre todo, qué criterio sigue, quien os va a revisar, pues no hay respuestas universales. Pero, como veis, es complejo, ¿eh? Cuando lo vayamos a hacer. Bueno, pues vamos a entrar en este bloque. Bien, con respecto a los gestores biográficos, ¿son herramientas buenas? No son buenas, son buenísimas, buenísimas. Yo cuando vi a, a Javi Canto, con Zotero, y sobre todo a Marilu con Mendeley, yo se me caía la baba. Es que son buenísimos, son rapidísimos, los puedo utilizar desde cualquier pantalla. Son fantásticos. vale. Entonces, yo yo animo a que lo utilicéis, ¿vale? porque son muy buenos. Pero ya os digo para lo que sirven, que lo tengamos claro. Bueno, vamos a ver diferentes gestores bibliográficos. Por ejemplo, primero, ya, ya sabéis que en este mundo hay dos... hay dos... Dos facciones enfrentadas, ¿no? Por una parte, tenemos Waffle Science con EndNote, que pertenece, ya sabéis, a Claribate Analytics, que es un fondo de inversión, ¿vale? Y después tenemos SRBS con Scopus, que utiliza Mendeley. Claro, ¿qué ocurre? Que se dan de torta entre ellos. Entonces, tú no intentes exportar directamente de World of Science a Mendeley, ni intentes exportar de Scopus a EndNote, porque no te hace ni caso. ¿Significa que no son buenos? Pues son buenísimos. Es verdad que analizando uno y otro, Mendeley le da 50.000 vueltas a Note, vale Se ha quedado un poco atrás en ese sentido. vale Funciona mucho mejor. Pero bueno, son dos gestores de referencia. Yo cuando digo que uno es bueno o malo, es mentira. Depende con el que hayáis trabajado vosotros. Depende. De, de, depende Estaréis más cómodos con uno eh, o con otro. Al final, ¿qué es lo que queremos en un gestor biográfico Lo que queremos es una herramienta que me permita poder importar diferentes eh, documentos, que los tenga guardado, los tenga clasificado y me los pueda meter en un texto que yo tenga. Que ya haga más virguería, haga menos virguería, una cosa u otra, pues, bueno, depende. Yo, realmente, por ejemplo, he dicho que utilizo un gestor muy antiguo, que ya tiene, tendrá 10 o 15 años, que es eh, RefWorld, ¿vale? Joaquín, ¿por qué utiliza ese? Oye, porque es que tiene unas herramientas que me encantan, que estoy muy acostumbrado a hacerla y que hago el trabajo muy rápido. Es verdad que los otros hacen cosas fantásticas ahora y que importan muchas cosas. Pues sí, pues vuelvo a repetir, si vosotros habéis empezado a trabajar con un gestor bibliográfico, no empecéis a hacer un prueba, uno ya probado por vos veis locos. Ser objetivos, trabajar con un gestor, por ejemplo, que sea compatible con los que utilizan vuestro grupo de investigación u otra gente y ya está. Si al final que son contenedores que yo tengo, ¿vale? Eh, no son otra cosa. Después tienen muchas herramientas, pero son contenedores que vamos a hacer. Bien. Y después eh, tenemos RefWorks que os he dicho, y eh, Sotero, ¿vale? Hay muchos más, pero yo insisto en otros. ¿Cómo funcionan? Pues mirar, por ejemplo, en Node. Pues como veis, tiene lo que tienen todos. Tiene una aplicación que la podemos tener independiente. Tiene una, una eh, o, eh, otra herramienta que me permite cuando esté eh, trabajando en cualquier página poder importar. Y después tiene, en Word, por ejemplo, yo te hice Word, pues tiene una, una implementación que le puedo poner en Word que me permite conectarlo con la base que yo tenga y me permite importar cualquier tipo de documento, que al final eh, lo quiero para eso. Cuando esté trabajando en un proceso de texto, poder traerme esa, esa... Bueno, es que estaba leyendo por si hay algo... Que, que Esa herramienta es que me permite utilizarlo en el texto que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, como veis, el Node eh, eh, eh, lo tiene... Mendeley, por supuesto, tiene las mismas cosas. Tiene un programa que lo puedo utilizar físicamente en mi ordenador. Puedo utilizarlo online. Tengo un, una aplicación que me permite en cualquier página importar elementos. Y también en Word, como veis, lo puedo usar. Zotero, exactamente igual, ¿vale? La misma escrita. Veis que al final... Además, ellos saben que estamos acostumbrados a trabajar con una estructura y más o menos todos se asemejan a esa forma de trabajar. ¿Veis que la estructura general funciona igual? Ya después, pues, que el menú esté con un simbolito, esté con otro, pero ya sabemos cómo funciona. Bien. RefWorld. Pues, mirad, RefWorld, os voy a poner la versión antigua, que es la que yo sigo utilizando, y la versión nueva, que es esta. ¿Vale? Que, como siempre, viene igual. Tiene una aplicación para utilizarla en, en las páginas web y también tiene una implementación para ponerlo en Word. Se puede utilizar. Por eso os digo que con lo que estéis más cómodos. Bueno, me voy a centrar ya en RedWord. Mirad, esta es la versión nueva. La versión nueva que lleva ya cuatro años dando cacharrazos. Y la versión antigua que es esta. ¿Qué ocurre con la versión nueva? Pues esa es mi cara cuando se me ha ido toda la base de datos, se ha ido a tomar por saco. O que cuando intento buscar un documento en un repositorio, tarda media hora, tres cuartos. Pues eso. Es decir, es súper lentísimo, Es súper lentísimo, es terrible, terrible. Entonces, llevan mmm, empujándonos a que nos pasemos a la versión nueva hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, pero eh, no se puede trabajar. Tener en cuenta, por ejemplo, que yo trabajo, yo trabajo, por ejemplo, con, con, con bases que tienen mil documentos, dos mil do documentos, tres mil documentos, claro. Si yo eso tarda un rato cada vez que intento hacer cualquier cosa pues no me sirve de nada es que determina hecho por pero bueno ya os digo depende de cómo lo vaya a hacer yo os voy a vender ahora RefWorks pero mmm, tengo muy claro que tanto Zotero como Mendeley a nivel de usabilidad funciona mucho mejor si lo queréis como gestor bibliográfico solamente bueno con respecto al nuevo RefWorks pues tiene por ejemplo mmm, buscar en base de datos por ejemplo eso está interesante por ejemplo, tú puedes entrar en la Universidad de Granada y puedes buscar documentos que estén dentro del repositorio de la Universidad de Granada. Otra cosa es que tarda 20 minutos en buscarte cualquier cosa. Este ejemplo lo intenté hace dos días y todavía está buscándolo. Pero en fin, también tiene lo de compartir, eh, tiene un menú con las carpetas compartidas de la Universidad de Granada, como veis, donde hay diferentes personas que han compartido carpetas, pues pueden entrar en ellas, ¿vale? También, como los demás, puedes crear carpetas y sus carpetas para poder trabajar. Puedes compartir tu carpeta, puedes portar referencias. Paso un poco por encima. Bibliografía, también puede hacerlo con respecto a múltiples bibliografías y también tiene un gestor, un editor de estilo de cita para modificarlo. Y también tiene una aplicación que la ves a la vez se mucho que encontrar duplicado, ¿vale? Una edición en masa, pero bueno, ahí se queda. Y ahora voy a mi refor. Mirad, yo digo que mi visión es un poco distinta. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es manejar muchísimos documentos. Muchísimos documentos. el que tenéis ahí, ¿vale? Que veis en pantalla. Entonces, claro, me interesa menos lo de que si yo meto un DOM y lo encuentre, que si puedo importar diferentes objetos. Entonces, lo voy a hacer así. Si Refor, lo que me estoy poniendo es desde Google. Entonces, esta versión es infinitamente más rápida. Ya os digo, nos la quitarán cualquier día y me pondré a llorar. Pero bueno, tiene una parte de arriba que es el menú. Aquí tenéis los lo, lo diferentes documentos. La parte derecha donde aparecen las carpetas, donde aparece el acceso rápido. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué uso yo Report? Pues mirar. Por ejemplo, cuando me, me aparece la lista de documentos, me pueden aparecer en este formato, que es un formato semi-extendido, ...en formato comprimido... ...una línea, una vista de cita... ...con un formato extenso en donde me aparecen todos. Entonces, me resulta muy cómodo. Además, inmediato. Es decir, tú le dices la... inmediatamente te lo está haciendo. Veis que tengo esta base con 3.000 documentos... ...y lo está haciendo muy rápidamente. Además, lo que me encanta, si veis... ...en cada documento... ...es que yo cuando lo edito... ...entro rápidamente y lo puedo modificar como quiera. Lo cual me viene perfecto. ¿Vale? Entonces... Yo lo uso bastante y me resulta bastante cómodo. Después, otra cosa que tiene fantástica es que veis aquí que existe un editor masivo y me permite con respecto a cualquier selección que yo haga modificar cualquier campo. Lo cual es comodísimo. vale En cuanto yo quiero hacerlo, funciona muy bien. Bien. Y otra cosa que tiene es que tú puedes poner la vista con respecto a un estilo que tú quieras. Lo, lo, eh, lo cual también es estupendísimo. vale En vez de la vista que hemos visto antes, con los, con los documentos, pues me permite tener esa lista, en este caso, en formato APA, me permite tener en cualquier tipo de lista, que también me resulta cómodo hacerlo. Otras cosas eh, que tiene chulísimo son la cantidad de campos. La cantidad de campos que tiene son fantásticos. Es decir, eso en eh, los otros gestores no, porque es verdad que ahora eh, la filosofía que tiene es otra distinta, pero está todavía con esa filosofía antigua. Entonces, como veis, me aparece bien me mensaje una serie de campos, Código Nacional de Clasificación, Código de Clasificación. Aquí tenéis otro, Autores Terciarios, Autores Quinarios, título terciario. Os voy a poner unos cuantos solamente, ¿vale? El DOI, Número de Acceso, La Afiliación del Autor. Tened en cuenta que yo eso lo uso mucho porque cuando identifico un autor, identifico el nombre de, de, de, de, de, de, del autor, eh, la afiliación que tiene, dónde ha publicado, identifico muchos elementos que aparecen ahí, incluso Elemento. Y esto, por ejemplo, esto me encanta a mí. Por ejemplo, fuente de datos. Cuando yo importo, por ejemplo, el de Scopus, en la base de datos me pone que es de Scopus. Si lo importo de Wasp, me pone que es de Wasp. Entonces, me sirve para el análisis que yo hago con respecto a, a a la fuente de información, a la tipología, pues me permite eso. Y, por supuesto, otro que es fantástico son los campos vacíos, que son los campos usuarios, que puedo tener hasta, hasta 12 campos. Ah, bueno, estaba leyendo. Y entonces, esos campos me permiten utilizarlos para los que me dé la gana. ¿Vale? Entonces, por eso digo que para eso es mucho más operativo. Por ejemplo, otra cosa que tiene buenísimo, que no he visto en otro sitio, son las búsquedas y guardar esas búsquedas. Entonces, fijaros, este es de, de, de una base mía. Entonces, veis que tengo un montón de búsquedas guardadas de artículos, artículos base por año. El, eh, filtros por autor y base, por las carpetas de CSI, carpeta de Scopus, carpeta de Word. Además, me permite cada documento ponerle un montón de carpetas distintas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el documento identificado por la tipología, ¿vale? Si es un libro, si es, perdón, si es una monografía, si es una tesis, lo puedo tener identificado por universidad, lo puedo tener identificado por el código del autor. Entonces, un mismo autor puede estar en varias carpetas a la vez. Y me permite filtrarle todo eso. Y os enseño el, el gestor de... Para realizar esas búsquedas, aquí tenéis uno que he guardado. Donde, además, es muy sencillo. En este caso, lo que busco son todos los documentos que están en WOS hasta 2018. U otro ejemplo, os pongo aquí, todos los documentos que son del CSIC y que están... Y, y el autor se llama Ramírez, tiene el dato Ramírez. Entonces, como veis, es, es muy cómodo para eso. Eh, ya os digo, para mí es cómodo en ese sentido. Por ejemplo, otra cosa que me encanta es... El índice de autores, que me permite unificar autores, me permite visualizarlo, me permite hacer o pinches si y me va el autor. O el índice de revistas, que también es fantástico, es muy sencillo. Yo, te, yo digo que es un programa que todavía yo lo uso porque es muy vigente para todo esto. Puedo modificarlas, puedo ver muchas cosas. Otras cosas que, que tiene, como el, el editor de formato bibliográfico. Es decir, también es un editor bastante sencillo, comparándolos con otros, y me permite, si tengo que adaptar, el estilo, unas características especiales que me digan, pues puedo realizarlo. Otra cosa que me encanta es que tiene copia de seguridad. Es decir, que yo, como no me fío nunca, yo cada cierto tiempo voy a hacer una copia y se va guardando. Y tengo la seguridad de que, pase lo que pase, yo en cualquier momento puedo recuperar ese, ese, to, to, toda esa base que tengo guardada, puedo recuperarla. Entonces, recurrentemente voy guardando toda esa información, que me parece muy interesante poder hacerlo. Ya era hora que hubiera eso, ¿vale? Ya existe hace tiempo. Y, y, y, por ejemplo, otra cosa que tiene muy interesante es lo que os decía, el editor global. El editor global me permite que yo seleccione los documentos como me dé la gana, o pinchándolo, cogiendo una página, como me dé la gana, y ahora puedo modificar cualquier campo. Cualquier campo de todos esos documentos que he seleccionado, puedo modificarlo. Además, de una forma sencilla. Entonces, ya os digo, muy bien. A mí me parece que es muy interesante eso y yo lo uso mucho. Entonces, por eso os digo que, ¿Significa que es mejor que otros? No. Significa que dependiendo de lo que vayas a hacer, ya digo que yo este suelo utilizarlo para, para todo eso. Bien. Con respecto, otra cosa que me gusta a word lo que pasa es que cada vez menos, es que primero era el estándar universal en cualquier página. Es decir, tú entrabas en cualquier página de repositorio o de base de datos biográficas y te aparecía exportar a word Que no es que lo yo pase a RIS o que lo pase a Tab o lo paso y después te hay que importarlo. No, no, sino que se me abre a RedWord y lo incluyo dentro. ¿Vale? Os digo que me encantaba, pero es verdad que hay, ya hay muchos portales en donde ya no aparece a exportar a RefWorks porque se está quedando atrás, sobre todo por la versión nueva, que es que, bueno, es como es. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en web sí me aparece exportar directamente a RefWorld. En Scopus también me aparece exportar directamente a, a RefWorld, que lo tenía aquí. En Dialnet también aparece exportar a RefWorld. Por ejemplo, en Google Académico ya tengo que exportarlo o en Big Tech, o en RefMan para poder hacerlo. En Zotero tiene una aplicación especial que es para exportarlo a RefWorld, que también se hace. En Mendeley lo que tengo que hacer es exportarlo en formato RIS para importarlo. ¿Vale? Y en EndNote o lo exporto en Big Tech, o en Refman o en Tab Delimitate. Y entonces de esa manera también puedo hacerlo. Ya os digo que realmente es verdad que cada vez hay menos sitios y, y, y, y es normal por el fallo que han tenido con el nuevo RefWord, no te aparezca. Pero bueno, y si no, puedo hacerlo de la forma que lo exporto de un formato de estos estándar y lo importo desde RefWord. Muy bien. Son las menos 10. Entonces, este último apartado, ya os dije, lo íbamos a ver si teníamos tiempo y si no, lo dejamos un poco al margen para que lo veáis vosotros. ¿Esto qué demonios es, Joaquín? Pues mirar, esto es que yo he puesto como un chuletario de las normas que tenemos que seguir cuando registramos autoridades. Y hay tiempo, Francisco, pero en diez minutos lo vemos. Es que no quiero que os canseis mucho. Bueno, estaba diciendo, esto es un chuletario para autoridades. ¿Qué ocurre con el registro de autoridad? Pues que es un caos. Es un caos. Es decir, cuando estéis registrando autores, veréis que yo tengo especial cariño, ya he dicho que yo estoy registrando toda la producción científica de la arquitectura Técnica, de, todos los, de todos los investigadores, ¿no? Y ahora tengo especial cariño a una autora que es muy amiga mía, que se dedica, cada artículo, cada documento que tiene como 60, lo pone con un nombre distinto, que tiene WhatsApp. Entonces, mmm, ya no digo nada, la presentación sí, eh, sí la subo, ¿vale? Sí, la bueno, estaba diciendo eso, que es que el caos que existe con respecto a los registros de autoridad es absoluto. También, mmm, ya no digo nada, aquí en España, cuando el autor es valenciano, o es catalán, o es vasco, o es gallego, ahora todos están mmm, galleguizando, catalanizando, valencianizando mmm, los apellidos y los nombres. Y entonces tenemos un caos verdaderamente inmenso de registros de autoridad. Entonces, ¿qué es importante? Pues lo importante, por ejemplo, es que mmm, tengáis unos criterios para decir, bueno, ¿cómo nombro a esta persona o a esta institución? Que también hay evolución. Entonces, está en eso, os pongo unas normas que ya tienen muchos años, pero que siguen estando subyacentes en todo lo, lo que hacemos para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Alguien me puede decir, mira, están también el, los registros de identidad de los autores que funcionan bien, no, es mentira. Llevamos muchos años en donde, ya lo veremos ahora, donde ha habido, recurrentemente ha, ha habido iniciativas para establecer un número de identificación único para los investigadores, pero es que no le hacemos mucho caso y suele ser un caos. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido la experiencia milagrosa de buscar un autor en, en WOS, por ejemplo? Por ejemplo, y así se llama un amigo mío, Ángel Rodríguez Ay... Es decir, Rodríguez a punto, ya es una tarea imposible, imposible. Es verdad que Scopu ha tomado delantera, pues mira, eh, Marlucci, significa qué? que en España antes de la autonomía, porque se llamaba Javier, se llamaba Javier, y si tú le querías poner Javier, pues se llamaba Javier. Y ahora mmm, estamos, vamos dando bandazos, vamos al lado contrario. Es decir, no hay investigador que no cambie su nombre y su apellido para ponerlo más al estilo del idioma de, de su comunidad. Y entonces, hay un caos con eso. Cuando estáis viendo autores, realmente llega un momento y dice, bueno, ¿cuál pongo? Entonces, una de esas cosas es eso. Bueno, os estaba contando el tema de, de las búsquedas con respecto a los autores. autónomas. O sea, es un caos. Ahora empieza, empieza a darse cuenta que es un caos y que la gente, por ejemplo, cuando quiera buscar algo, producción científica de alguien, te va a Scopus. Yo, mi, mi estrategia es eso. Me voy a Scopus, que tiene un registro de autoridad único, que funciona bastante bien. Y ahora, cuando he sacado esos documentos, me voy a WOS, y entonces intento buscar alguno más. ¿Vale? Pero ahora se están dando cuenta, y más o menos, pero aún así, aún así, tenemos que tener claro. Y, lo, y tenéis que reconocer que los investigadores suelen ser caóticos a la hora de poner nombres. Entonces, encontrar el, toda la producción de alguien o es una persona muy metódica que lo, lo ha buscado, lo ha guardado y lo tiene en su ficha personal o lo tiene público en un en, en una base de datos de la universidad o lo tiene en ResearchGate o lo tiene en alguno de esos contenedores, es pues una tarea imposible. Porque además pasa una cosa con respecto a las la autoridades, que, la, que si, si lo que hacemos es autoarchivo… Normalmente somos muy optimistas y ponemos una cantidad de documentos ingentes que no son precisamente producción científica. Entonces, también estáis dando bandazos cuando busquéis la producción científica de alguien, os encontráis con... Yo me he encontrado en repositorios oficiales que tiene guardado una lista de clínicas veterinarias en Barcelona como documento, en fin, muchas cosas de esas. Entonces, ya os digo, en, en autoridades suelen muchos problemas. Entonces, os voy a poner una serie de, de, de reglitas que son interesantes hasta donde lleguemos, ¿vale?, Ahí aparece que la IFLA sacó las directrices para el registro de autoridad de referencia y yo me parece que está muy interesante. Aunque era el mundo de catalogación, pero a ver si seguimos lo mismo cuando estamos haciendo referencias biográficas, ¿vale? Que las tengamos en cuenta. Bueno, un registro de autoridad, ¿qué es? Un registro de autoridad es un registro donde tenemos identificado todos los elementos que tiene una autoridad, ¿vale? Sea una persona, sea una institución, sea lo que sea. El encabezamiento autorizado es lo que nosotros ponemos en la referencia biográfica, es decir, el nombre que le colocamos ahí. Y otra cosa que también tenemos mucha manía que viene de antes, que como antes las grandes bases bibliográficas solamente me permitían el modelo inglés, pues mmm, tenemos muchas veces nombre y apellido con el apellido, o solamente con un apellido, o con los dos apellidos con guión, que ya no hace falta, que ya no hace falta. Es decir, que podemos, es igual que los nombres complejos, que se pueden poner, ¿vale? Porque ya las grandes bases te aceptan que pongas tu nombre completo. Entonces, vamos a intentar normalizar todo esto, porque ya os digo, no por, porque mmm, vamos a ser muy españoles y vamos a poner el nombre completo, no, sino porque después cuando haces una búsqueda, si no has puesto un nombre que sea medianamente largo, con nombre y apellido, es imposible buscar cualquier producción. Es que es muy difícil, ¿vale? Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, os he dicho, con respecto a los números de identificación de autores, hay muchos ejemplos. Ahí tenéis uno, me interesa, normalizado, a de autoridad, que salió, pero ya sabéis que aparecen muchos, ¿no? Ahora, ¿eso en realidad los investigadores le hacen caso? Pues mirar, en un trabajo que hemos hecho con respecto a autores e investigadores de arquitectura técnica y con respecto a los registros que tenían, pues aparecía que en WOS, con el identificador RegiaID, había un 11%. De Scopus había un 84%, mucho más general. De RGID, Registrar ResearchGate, había un 33%. En Google Académico un 31% en Mendeley un 17% y en LinkedIn, os digo por qué de arquitectura e ingeniería, bien 45%. Entonces, como veis, buscar un autor por el identificador, bueno, depende de la base, ¿no? A ver si nos equivocamos, a ver si estamos haciendo estudios bibliométricos, cogemos una base que no tiene representación ninguna con respecto a a los autores, ¿vale? Esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces, Ahí tenéis unos, unos cuantos ejemplos de encabezamiento autorizado con respecto a autores, con respecto a, por ejemplo, si tiene un título, ¿vale? Con respecto a instituciones y todas esas cosas que las tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Ahora vamos a poner unas cuantas reglas. Aquí tenéis otras cuentas con respecto a cuando son instituciones, cuando son normativas. Y vuelvo a repetir, eso es algo que vosotros tenéis que aprender. Es decir, ¿cómo demonios pongo yo una normativa, un decreto, una ley...? Es que es muy distinto si yo lo que estoy poniendo es un informe, o, perdón, lo estoy poniendo es un autor. Por ejemplo, con encabecimientos para personas, y si voy a estar un ratito solo. Mirad, primero hay que respetar la intención del autor. Entonces, si el autor ha puesto un nombre y en general, vamos a utilizarlo. ¿Vale? Después, también vamos a respetar la lengua del autor con la que se dio a conocer. ¿Vale? Si él escribe normalmente. En un, con un nombre vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, si en español ese autor se ha publicado con un nombre españolizado, pondremos ese nombre, ¿vale? Digo España porque estamos aquí, pero en cualquier país lo haremos así. Otro principio. Cuando aparecen varios nombres, que os va a pasar muchas veces, pues todo relativo en esta vida, ¿vale? Ahí aparece el que, el que aparece con más frecuencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay veces que el que me, el que me aparece con más frecuencia está mal puesto vale porque lo ha puesto de todas formas pero en fin si no el que aparezca con más frecuencia lo va la referencia o el último utilizado tampoco porque si utilizamos el último utilizado si el que ponemos el último utilizado y ahora lo va cambiando cada, cada año pues es un caos cada vez que buscamos artículos que hemos referenciado van a aparecer con ese autor con nombre distinto deberíamos informar un poco otro elemento a tener en cuenta que si cambia el nombre cojamos el último yo creo que no. Tiene que ser, ya os digo, con respecto a, la, a los que van cambiando el nombre recurrentemente. Yo creo que tiene que ser el más utilizado y que cumpla determinadas normas, ¿vale? Yo, por lo menos, el criterio que sigo en el repositorio cuando estoy registrando autores es poner el nombre completo, nombre y apellido completo. no Porque entrar en otras cosas me viene. Por ejemplo, si todas la obra aparece con un seudónimo, se escogerá el seudónimo, ¿vale? Pero solamente en ese caso. Más cosas. Si, si existen diferentes formas eh, de nombre, aunque ya aparece, se cogerá el más normalmente utilizado. Yo tengo la manía de poner el nombre completo. De todas formas, si el nombre nombre y apellido, digo, si el nombre es complejo, pues depende, porque si nunca utiliza el segundo nombre, pues, pues no se pone. Por ejemplo, si existen diferentes variaciones gráficas, ¿vale? Con respecto a los acentos, a las tildes, a la diéresis, pues se cogerá el que se utilice más cuando lo esté haciendo. Cuando hay variaciones lingüísticas, pues ya os digo, pues es complejo, pero lo que sí os digo que cuando cogáis un criterio, utilizar un, un nombre, seguiréis hasta el final, ¿vale? Ahí aparece un criterio que si donde reside el autor me ha cogido esa forma de nombre, pues se utiliza esa. Yo de esta forma me ciño a otra cosa. Mirar, antes lo teníamos más fácil, porque, por ejemplo, había un registro de autoridades general a nivel nacional y te iba a eso. Pero ya os digo, como ahora, el juego no se lleva ahí, sino que se lleva en, en, en las bases de datos comerciales, en las grandes bases de datos, y los repositorios, pues muchas veces hay a buscarlo. Yo, por ejemplo, en Scopus, que va muy rápido avanzando, mmm, eh, eh, me gusta porque muchas veces, a veces te pone el, el nombre y apellido completo. Si existe así, yo cojo ese. ¿vale? Si existe, si, si lo han abreviado, entonces busco el nombre completo. Pero normalmente van siendo ese criterio. Otro, por ejemplo... Cuando el nombre está formado por, por varios elementos, bueno, eso ya lo sabemos. En varios elementos es que aparece el nombre y apellido, ¿no? Ya habéis visto en la, en, en la regla... que cuando lo ordenamos alfabéticamente, cuando hay APA lo utilizamos por el apellido, ¿vale? En alguna otra estilo bibliográfico se utiliza por el nombre, pero normalmente por, por el apellido se hace. Tener en cuenta que hablamos del primer apellido, con lo hablamos en España, pero por ejemplo, si nosotros estamos utilizando, paso un poco hacia adelante. Eh, autores portugueses o brasileños, como el primer apellido es el de la madre y el segundo apellido es el del padre, la ordenación alfabética se hace por el segundo apellido. No me empecéis a protestar. No me digáis que si eso es machismo, no es machismo. Es lo que hay. ¿vale? ¿Entendido? Entonces, exactamente igual que cuando nosotros en España, eh, bibliográficamente, lo realizamos por el primer apellido, en los portugueses y en los brasileños, como el, el segundo apellido del padre, se hace por el segundo apellido. Bien, ahí tenéis. Otra cosa que mucha gente se equivoca, incluidos los autores. A ver, si yo tengo un D, Miguel de Unamuno o Vicente de la Fuente o Miguel de, eso va en el nombre, no va en el apellido. Digo los españoles, ¿vale? Pero, por ejemplo, si un italiano se llama de, de Vitruvio, va en el apellido porque va, es parte del apellido, ¿entendido? Pero en español el D va incluido en el nombre. ¿vale? En cambio, si es el artículo, el artículo va con el apellido, va incluido con el apellido, que veis el segundo ejemplo que aparece ahí. Entonces, algo que normalmente nos equivocamos muchas veces, cuando iniciamos y cuando estamos poniendo esos nombres. Otro elemento, cuando son entidades, ¿vale? Cuando son entidades, tenemos, cuando son entidades, tenemos mucha casuística. Por ejemplo, imaginar que yo tengo una entidad donde aparece un nombre extendido, ...y un acrónimo, ¿vale? Y se utilizan los dos. Entonces, por ejemplo, en referencias bibliográficas... ...el criterio es en cita... ...en cita, que la primera vez que lo pongas... ponga el nombre extendido... ...y cuando... ...si hay más citas, pues ponga el nombre... ...en acrónimo, ¿vale? Eso no significa, por ejemplo, que si Renfe... ...por ejemplo, en España siempre se le dice Renfe... ...y no se dice Red Española Nacional de no sé qué... ...pues se pone Renfe, ¿vale? Porque el más, el que se usa más, ¿vale? Pero entonces, eh, también tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Eh, ya eh, me he colado. ¿Sigo? ¿Cinco minutos o lo dejamos ya? A ver, Javi. ¿Qué haces? como quieras, Joaquín. encelado. Cinco minutos, ¿vale? A nosotros no hay no. problema, es, que es como tú, tú quieras tenderte. No, yo tengo que clase a las dos y media, pero no. todavía tengo margen para beber agua y esas cosas. Lo único, porque están pidiéndolo mucho, ¿luego podría facilitarnos la presentación para ponerla en la página? Sí, sí, sí. La haré vale. un poco, pero no la pongo. No, no Bien. Pongo. Bueno, vamos a pasar un poco más. Cuando son organismos de la administración pública, primero ponemos el país, ¿entendido? Y después ponemos el organismo. Si ese... Ahí veis los ejemplos. Si ese organismo es una hay un organismo principal y un organismo secundario, hay entidades subordinadas, pues pondremos primero la entidad principal y después la entidad subordinada. ¿Mm? Tenemos que hacerlo así. Si, por ejemplo, ahí tenía otro ejemplo, si en el caso de entidades subordinadas que son de carácter administrativo o legislativo, no hace falta colocar la entidad principal, sino que se pone directamente la entidad subsidiaria como lo estáis viendo ahí, por ejemplo, Madrid, Gerencia Municipal de Normalismo, no hace falta poner Ayuntamiento de Madrid. Yo me sorprende, porque ya habéis visto que esta regla ya tiene muchos años, de que se olvide la gente de poder utilizarla, porque es que, eh, y además muchas veces cuando veo muchos artículos, muchos documentos de investigación, se nos olvida. Entonces, por eso decía que hay mucho trabajo vuestro de sentaros y de poneros a ir cambiando todo esto, para que sea así, porque vamos a utilizar muchas veces ¿no? mucho esto, ¿vale? Bien, mmm, por ejemplo, en el caso de que la entidad en sí, por ejemplo, tenga, aunque dependa de la entidad principal, la entidad principal, pues la colocamos y si el, el nombre de la entidad no lo identifica, pues pondremos entre paréntesis a qué pertenece. Por ejemplo, Biblioteca Nacional pondremos que es España, ¿vale? Si es solamente jurisdiccional y si es una subdivisión que existe, pues pondremos el encabezamiento con España y después sección de, de manuscritos. Por ejemplo, con respecto a los congresos, a las conferencias de la asamblea, pues ahí aparece que se utilizará el nombre oficial vale, y después se pondrá el número ordinal, en, si existe, el año y el lugar o los lugares, para identificarlo. Si lo que tengo… Bueno, el término anónimo, esto es para catalogación, ¿entendido? Esto es para catalogación. Para catalogación, si es anónimo, pues lo pondré con anónimo o identificando entre paréntesis el lo que es, o la ciudad, o algo de eso. Ya hemos visto que, cuando estamos hablando de referencia bibliográfica, cuando no sabemos el nombre del autor, en casi todo lo que colocamos es el título del documento. ¿Vale? Lo digo por aclarar un poco. Con respecto al título uniforme, vamos a ver. Cuando... Eh, ya sabemos que cuando el título, por ejemplo, aparece en más de una lengua, pondremos el título del documento original. ¿Entendido? Aunque después haya traducción. ¿Mm? Cuando el autor es bilingüe, ahí aparece que utilizaremos el, el, el idioma que tenga que ver con el, con el idioma en donde trabaja ese autor. Bueno, he pasado un poco más rápido. Bueno, cuando aparece en varias lenguas, entonces tendremos que identificar cuál es eh, la principal para colocarlo en esa. Y ya está. Hay muchas más cosas, pero lo he dejado ahí. Muy bien. Quito ya la presentación. Os veo. De todas forma que estaba viendo. No, no va a haber un segundo día de conferencia. Espérate, voy a contestarle a Cayana. A no, no va a haber un segundo día de conferencia porque me pegó la paliza para resumir todo esto. Que no me pidáis otro segundo día. quizá cuando pase un poquito de tiempo, haremos una con respecto a lo que estamos viendo, ¿vale? Mucho más tranquilo lo extenderemos un poco más. Sí, mira, yo creo, vamos, no sé qué les parecerá el resto también, pero si queréis experimentar con con, esto, con, con, esta, con estos gestores y con toda la información, asimilad todo lo que ha dicho el Joaquín, que es mucho, y dentro de unos meses, si queréis, volvemos a ver porque seguro que, que habrán... Irán surgiendo dudas y, y, y todo esto. Ya te lo he dicho antes, Bences, aquí, pero no han pedido el tema de las presentaciones, porque es verdad que todo lo que nos has presentado aquí y ese esfuerzo de síntesis, eso vale oro. Entonces, si, si me lo pudieras proporcionar, eh, pues muchísimas gracias por esa parte. Yo sí, yo, si el regalo puedo, sí, yo okay. Sin problema. <risas> es información muy valiosa, así que... Pero, ojo, pero, pero, Javi, vamos a ver. Entre comillas, a ver, lo que yo he puesto ahí... No es una, una norma universal porque he, he, he comprimido de diferentes fuentes. Pero tengo que, si queréis, por, por ejemplo, ese comparativo que he hecho, tengo sí. que analizar uno a uno porque he visto que había fallo en alguno de los ejemplos para poder hacerlo. Me da miedo lanzarlo hacia fuera y decir, no, Joaquín ha dicho que en esta norma se escriba así. No, porque hay actualizaciones, hay cosas distintas. Claro. Yo, yo, a mí me ha gustado una de las cosas que has dicho. no Cuando estaba hablando con el tema de los gestores, el hecho de que es verdad que, que no os fiéis o sea es decir que, que todas las automatizaciones tienen su, su pega y quiere decir que primero hay que tener uno claro eh, cómo citar y ahora automatizarlo todo lo que tú quieras pero luego esa revisión la tienes que hacer o sea claro. está claro porque porque lo que tú dices no por ejemplo ahora yo me doy clase no eh, le, le, ahora están eh, adaptando la, la apa no la séptima edición de la apa pues ahora eso hay que tenerlo en cuenta porque a los gestores a lo mejor ahora que la acaban de incluir tú puedes meter ese estilo pero eso no significa que lo haga perfectamente y además con todos los tipos diferentes de, de entradas que hay y que tú puedes meter en una bibliografía, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que, que, que hay que tenerlo en cuenta. Mm. Muy bien. Y ya está. Yo, bueno, gracias por ir respondiendo a todas las preguntas que han ido saliendo ahí en el chat, Joaquín, que, que ya has visto que hay muchas eh, y, y, bueno, es que además hemos tenido el aforo casi completo, casi... Casi los 200 hemos hecho. yo Me he acordado cuando tú has dicho que, que empezaste con, o sea, que tú usas Redworks. Fue con lo que yo empecé, pero bueno, ya al final uno va derivando y, sí. y ahí acaba el zotero Que sepas que le voy a pasar esta grabación a, a todos mis alumnos, porque es verdad que, que hay muchas dudas con respecto a esto, pero que eso también es otra de las utilidades de esto. Que esto lo, se queda grabado y podemos utilizarlo, ¿no? Igual que la, la, todas las charlas que vamos haciendo eh, se quedan registradas precisamente para eso, ¿no? Para... Porque yo ya tengo que volver a verla. Hay tantas cosas que, que, que tengo que repasarlo otra vez. Así que nada, Joaquín, que muchísimas gracias por. Muy bien. Para por, vosotros. Por verla. A aguantar. Os dejo que tengo que coger otra vez todos los trastos, irme a la clase corriendo, para hacerlo. Os agradezco que hayáis aguantado, que ya es difícil. Y nada, ya. No, muy interesante, o sea que es lógico que hayamos aguantado. Hay, hay mucho interés por esto como ahora has podido ver. Eh, nada, y a los que estáis por ahí también, gracias por estar ahí eh, como sabéis, todas las charlas quedan ahí almacenadas en el canal de YouTube de Megalab, así que lo que hayáis perdido, allí lo tenéis y nada, que nos vemos en la siguiente, gracias a todos de eh, y a todas Besitos,